Hoy leemos el cuento La Reliquia, de Guy de Maupassant. Como en otros cuentos vemos que las relaciones de pareja, el amor y todo lo que tiene que ver con sentimientos y relaciones personales es un tema que encontramos en muchos cuentos de Maupassant. Los novios de este cuento quieren casarse, pero ella no ve que él sea sincero. Por algo que puede parecer una tontería, pero que para ella no lo es, y damos comienzo al cuento sin contar más, La Reliquia, esperando que sea de tu agrado. La Reliquia Un cuento de Guy de Maupassant Al reverendo Padre Luis Querido reverendo, te comunico que el noviazgo con tu prima se ha roto de la manera más estúpida, por una broma pesada que le gasté sin querer a mi prometida. Recurro a ti, mi viejo compañero, en mi apurada situación porque tú puedes sacarme de este aprieto. Te estaré agradecido toda la vida. Ya conoces a Gilbert o mejor dicho, crees conocerla, pero ¿acaso se conoce jamás a las mujeres? Todas sus opiniones, sus creencias, sus ideas son siempre una sorpresa, llenas como están de tortuosidades, de subterfugios, de imprevistos, de razonamientos incomprensibles, de lógica al revés, de empecinamientos que se dirían inamovibles y que ceden porque un pajarito se ha posado en el alféizar. No es necesario que te diga lo muy religiosa que es tu prima, educada por las hermanas blancas o negras de Nancy. Lo sabes mejor que yo. Lo que sin duda ignoras es que ella se entusiasma por la religión como por cualquier otra cosa. su cerebro se pone a volar como una hoja a merced del viento, y es mujer, o mejor dicho, muchacha más que ninguna otra, propensa a la emoción, a la ira, lanzándose al galope por el amor y el odio, y no menos tornadiza y bonita, como ya sabes, e indeciblemente encantadora, como tú no podrás saber nunca. Así pues, Estábamos prometidos. Yo la adoraba como la adoro todavía. Ella parece quererme. Una noche recibí un telegrama que me reclamaba en Colonia para una consulta, a la que seguiría probablemente una operación seria y complicada. Como tenía que salir al día siguiente me fui corriendo a despedirme de Gilbert, y explicarle por qué no podía ir a comer el miércoles a casa de mis futuros suegros, sino que lo haría el viernes fecha de mi vuelta, Oh, Ten cuidado con los viernes, pues te aseguro que son funestos. Cuando le hablé de mi marcha, vi una lágrima en sus ojos, pero cuando le anuncié que no tardaría en volver, dio unas palmas y exclamó, «¡Qué felicidad!». ¿Me traerá de usted algo? Un detalle, un simple recuerdo. Pero un recuerdo elegido expresamente para mí. Debe adivinar que puede hacerme realmente ilusión, ¿entendido? Así veré si tiene imaginación. Reflexionó unos segundos luego añadió. Le prohíbo que invierta en ello más de 20 francos. Quisiera verme impresionada por la intención, la inventiva. Caballero, no por lo que pueda costar. Luego, tras un nuevo silencio, dijo media voz con los ojos gachos: Si eso no le cuesta nada en dinero y si es algo ingenioso y delicado, yo. yo le daré un beso. Al día siguiente estaba en Colonia. Se trataba de un terrible accidente que tenía desesperada toda una familia. Había que amputar de urgencia. Me dieron hospedaje. Poco menos que me encerraron, operé a un moribundo que a punto estuvo de irse a otro mundo entre mis manos. Me quedé dos noches a su lado. Luego, cuando vi una posibilidad de salvación, pedí que me acompañaran a la estación. Me había equivocado en cuanto a la hora de salida, así que disponía de una hora. Me puse a dar vueltas por las calles mientras seguía pensando en el pobre enfermo, cuando me abordó un individuo. Yo no sé alemán, él tampoco sabía francés, pero al final comprendí que me ofrecía unas reliquias. Me vino a la mente el recuerdo de Gilbert. Conocía su fe fanática, ese era el regalo. Seguí al hombre hasta una tienda de objetos religiosos y escogí un pequeño fragmento de hueso de las once mil vírgenes. La pretendida reliquia estaba custodiada dentro de la preciosa cajita de plata antigua que acabó de hacer que me decidiera. Me metí el objeto en el bolsillo y ya en la estación subí a mi coche. Una vez en casa... Quise examinar de nuevo mi adquisición, la cogí. La cajita estaba abierta y la reliquia ya no estaba. Por más que rebusqué mi bolsillo y lo volví del revés, el huesecito, no mayor que medio alfiler, había desaparecido. Ya conoces, querido reverendo, mi indiferencia en asuntos de fe, y tienes la nobleza de sentimiento y la amistad de tolerar mi frialdad y de dejar que actúe libremente confiando en el futuro, como tú dices. Pero soy absolutamente incrédulo en cuanto a las reliquias de los barateros de la fe. Y sé que compartes mi total desconfianza al respecto. Por ello la pérdida de esa porción de esqueleto de cordero no me sumió en la desolación, me conseguí fácilmente otro pedacito que pegué con cuidado dentro de la cajita. Me fui a ver a mi prometida. Apenas me vio entrar, vino mi encuentro ansiosa y sonriente. —¿Qué me has traído? Fingí haberme olvidado, pero ella no me creyó. Me hice de rogar, suplicar incluso, y cuando la vi fuera de sí por la curiosidad le entregué la cajita sagrada. Ella se mostró feliz. —¡Una reliquia! ¡Oh! ¡Una reliquia! Y besaba con pasión la cajita. Me avergoncé de mi engaño. Pero se despertó en ella una inquietud que no tardó en convertirse en un horrible temor y, mirándome fijamente, dijo. —¿Estás seguro de que es auténtica? —Absolutamente seguro. Cómo es posible. Me había cazado. Habría estado perdido de confesar que había comprado el huesecillo un vendedor ambulante. ¿Qué podía decirle? Se me pasó por la cabeza una idea loca y respondí a media voz con tono misterioso. La he robado para usted. Me miró con sus ojazos maravillados y arrobados. La ha robado. ¿Y dónde? En la catedral, concretamente en el relicario de las once mil vírgenes. Le palpitaba el corazón. Se sentía desfallecer de tan exultante como estaba y murmuró: Oh, ha hecho esto por mí. Cuente, cuéntemelo todo. Ya no podía echarme atrás. De modo que me inventé una historia fantástica con detalles precisos y sorprendentes. Le dije que había dado 100 francos al guardián de la iglesia para visitarla a solas. Que estaba reparando el relicario y que yo había ido a parar allí justo a la hora en que estaban comiendo los operarios y los curas. Que, retirando una tablilla que luego volví a colocar en su sitio con sumo cuidado... Había cogido el huesecillo, pequeñísimo, entre los muchos otros. Dije eso pensando en los muchos que podían consultar de los restos de once mil esqueletos de vírgenes. Luego había ido a un platero y había comprado un estuche digno de una reliquia. No estuve empacho en hacerle saber también que la cajita me había costado 500 francos. —Pero ella no pensaba en absoluto en esto y me escuchaba temblando en éxtasis —murmuró. —¡Cuánto te amo! Y se echó mis brazos. —Fíjate bien en esto. Por ella había cometido un sacrilegio, había robado, había profanado una iglesia, violado un relicario y robado unas sagradas reliquias. Por eso me adoraba. Me encontraba cariñoso, perfecto, divino. Así son las mujeres, querido reverendo. Todas las mujeres. Durante dos meses fui para ella el más admirable de los novios. Había instalado en su habitación una especie de capilla magnífica para poner en ella esa porción de costilla que me había hecho cometer, creía ella, ese divino delito de amor y ella se entusiasmaba allí delante mañana y noche. Yo le había rogado que guardara el secreto ante el temor, así se lo dije, de verme detenido, condenado, entregado a Alemania. Ella me había dado su palabra. Pero ocurrió que a comienzos del verano se le antojó ver el lugar de mi hazaña. Tanto y también rogó a su padre, sin confesarle su secreta razón, que éste la llevó a Colonia sin decirme nada a mí del viaje, de acuerdo con el deseo de ella. No necesito decirte que nunca he visto el interior de la catedral. No sé dónde está el sepulcro. ¿Hay un sepulcro de las once mil vírgenes? Parece que hay. no se puede acceder al sepulcro. Ocho días después recibí unas breves líneas con las que me era devuelta la palabra dada, amén de una carta de explicaciones del padre tardío confidente. Al ver el relicario, ella había comprendido al instante mi engaño, mi mentira y, de paso, mi completa inocencia. Al preguntarle al vigilante de las reliquias, si se había cometido algún robo, éste se había echado a reír demostrándole la imposibilidad de semejante fechoría. Puesto que no había forzado ningún recinto sagrado y no había metido mi profana mano entre los venerables vestigios, no era digno ya de mí, rubia y frágil prometida. Se me prohibió la entrada en su casa. Ruegos, súplicas... Nada hizo apiadarse a la bella devota. Caí enfermo del disgusto. La semana pasada, la señora de Arvil, prima suya y, por tanto, tuya, me rogó que fuera a verla. He aquí las condiciones del perdón. Debo traer una reliquia, una verdadera y auténtica reliquia de una virgen y mártir cualquiera, con un certificado de su santidad el Papa. Me estoy volviendo loco por la preocupación y la inquietud. Iré a Roma si es necesario. Pero no puedo presentarme de buenas a primeras ante el Papa y contarle mi necia aventura, además. No creo que se entregue a los particulares reliquias auténticas. ¿No podría recomendarme a algún monseñor? ¿O simplemente a algún prelado francés que posea fragmentos de una santa? ¿No tendrás tú mismo, por casualidad, entre tus colecciones, el preciado objeto requerido? Sálvame, mi querido reverendo, y yo te prometo convertirme con diez años de anticipación. La señora de Arville, que se toma este asunto en serio, me dijo, «La pobre Gilbert no se casará nunca». Mi querido amigo, ¿quieres dejar a tu prima morir víctima de un estúpido camelo? te lo suplico haz que ella no sea la virgen una. disculpa soy reprobo pero te mando un abrazo y te quiero de todo corazón tu viejo amigo enrique fontal fin